Pero yo voy a preguntarle al señor Dalmau, usted que es nacido en Barcelona, pro Laporta, ¿le gustado el vídeo?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 Bebo y una una referencia a la hora de concluir a la compareixença de en el judici un club. un club un club ganado para lliure, para con para acusación particular y un club que tiene eh, un se para su ligas disputivas. ¿Qué club el Real Madrid al que comparar? Un club que todos sabemos que ha estado a favorito para las decisiones arbitrales históricamente.